Buenos días y bienvenidos al tema 2 de Fundamentos de Electrotecnia en el Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza. Este tema va a tratar sobre elementos de circuitos. Dentro de los elementos de circuitos veremos los ideales y al final del tema los reales. Y dentro de los elementos se suelen clasificar por el número de terminales que tienen. Los que tienen dos terminales, es decir, dos polos eléctricos se le llaman dipolos y los que tienen cuatro terminales eléctricos, cuatro bornes, se le llaman cuadripolos. Entonces en este tema iremos viendo los elementos que ustedes ya conocen en su mayoría de física 2 como resistencia, condensador, bobina, fuentes, veremos más fuentes que las que vieron en física 2, y luego bobinas acopladas magnéticamente, transformador, que, bueno, eso supongo que serán elementos nuevos para ustedes. Y pasaremos a ver en qué se diferencia el comportamiento ideal del comportamiento real de estos elementos. Y en la última parte veremos elementos de aparatos de medida como es el voltímetro y el amperímetro. Pues con esto ya empezamos con el tema. Y empezamos con los elementos ideales. Comenzaré el tema clasificando los elementos del circuito por el número de terminales a través de los cuales se conecta el elemento al resto del circuito. En argot o jerga eléctrica a los puntos de conexión también se los denomina bornes, polos o terminales de conexión. Se denomina dipolo, a todo circuito eléctrico compuesto por uno o varios elementos simples que presentan dos terminales accesibles en el corte eléctrico dos terminales de conexión son dos polos y los dispositivos con dos polos son denominados dipolos es decir un dipolo es cualquier parte del circuito unida al resto del circuito exclusivamente por dos polos bornes puertas terminales de conexión como quieran llamarlo por ejemplo una rama es un dipolo que además cumple la condición de que se puede conocer la relación entre la tensión entre sus terminales de conexión y la corriente que intercambia con el resto del circuito por esos terminales. Los dipolos son muy frecuentes en los circuitos eléctricos. Pueden pensar en algo tan familiar y cotidiano como una pila, Esta pila tiene dos terminales, el positivo y el otro extremo, el inferior, que es el negativo. Las bombillas también tienen dos terminales, ya sean los modelos clásicos que se conectan por el casquillo de rosca y un terminal es la rosca y el otro extremo, es el otro polo de este dipolo. Y en los casquillos más habituales o más actuales, pues tenemos aquí los dos polos. Aquí tenemos una lámpara halógena también con los dos extremos, que serían los dos, los dos polos. Y bueno... La mayoría de electrodomésticos se conectan a la instalación eléctrica únicamente a través de una clavija de enchufe que solo tiene dos terminales de conexión, que son los tetones que sobresalen de la clavija. Las clavijas Suco, estas que son un poco más gordas, tienen unas plaquitas adicionales laterales para la toma de tierra, pero esa toma de tierra no interactúa con el resto del circuito, porque es un elemento de seguridad impuesto por normativa. De hecho, si por los terminales, por las tomas de tierra, circula corriente, salta el diferencial y aísla el, el dispositivo o la instalación del suministro eléctrico. Es decir, que ya sean estas clavijas sencillas o las tipo shuko, los electrodomésticos y aparatos eléctricos que estamos acostumbrados a utilizar, son dipolos. ¿Mm? Tienen dos polos. Ustedes se preguntarán, ¿hay unipolos? El unipolo como el unicornio, no existe. <risa> Al menos en la asignatura de electrotecnia. Para que un elemento interactúe con el resto del circuito, la corriente tiene que circular, y eso requiere un punto de entrada de corriente y otro de salida o retorno, como ya vimos en la ley de Kirchhoff generalizada de la intensidad. Hay elementos donde se produce acumulación significativa de carga de un mismo signo, como en las antenas, estos elementos trabajan a muy alta frecuencia y la corriente de desplazamiento que se genera por la acumulación de cargas retorna al chasis, masa o mástil del aparato por los dieléctricos circundantes a la antena. Pero esas corrientes de desplazamiento asociadas a la creación de un campo eléctrico que varía muy, pero que muy rápido en el tiempo están fuera del alcance de esta asignatura. En Fundamentos de Electrotecnia consideramos que la corriente Únicamente circula por los conductores. La corriente de desplazamiento asociada a los campos eléctricos variables en el tiempo en dieléctricos solo es apreciable a muy alta frecuencia. Y si alguno de ustedes coge la rama de transmisiones o el arma de transmisiones o radar, tiene que trabajar con el radar, ya lo estudiará en su momento. En resumen, el elemento o agrupación de elementos más sencillo es el dipolo porque cualquier dispositivo eléctrico para interactuar con el resto del circuito necesita como mínimo dos terminales. Ahora se preguntarán, ¿el siguiente escalón cuál es? ¿Tres terminales? Pues no es que no haya dispositivos con tres terminales. Por ejemplo, los transistores suelen tener tres terminales de conexión. Ya lo verán en el siguiente curso de Fundamentos de Electrónica y se hartarán. Pero el escalón superior al dipolo se suele considerar el cuadripolo, que está constituido por un par de dipolos acoplados o que interactúan entre sí. Hay dispositivos formados por un dipolo de entrada junto a otro dipolo de salida. Como el conjunto tiene cuatro polos o terminales de conexión con el resto del circuito, el conjunto se denomina cuatro polos o cuadripolo. Se denomina cuadripolo a todo circuito eléctrico, compuesto por uno o por varios elementos simples que presentan cuatro terminales accesibles. En argot eléctrico, un puerto es un par de polos. En un dipolo tenemos un puerto de conexión. En un cuadripolo tenemos dos puertos de conexión. Es más, en la literatura técnica anglosajona al cuadripolo se le denomina red bipuerta, indicando que son dispositivos con dos pares de polos. Hay razones poderosas, como la ley de Kirchhoff generalizada de la corriente, por las que se suele preferir los, que los dispositivos tengan un número par de polos. Como ejemplos de cuadripolos cotidianos podemos citar transformadores, cargadores de batería y dispositivos portátiles, porque en un extremo tendremos el... Tendremos la clavija del enchufe que insertamos en la toma de corriente y en el otro extremo del cuadripolo tendremos la clavija del ordenador portátil o del móvil. También podemos citar circuitos amplificadores donde un par de polos constituyen la puerta de entrada y el otro par de terminales constituyen la puerta de salida y que suelen estar conectados a altavoces en equipos de sonido, en equipos de transmisiones pues a lo mejor es el amplificador de la, de la antena o en fin... Hay muchísima casuística. Los filtros electrónicos también suelen ser cuadripolos con una puerta de entrada y otra de salida, unos terminales de entrada y otros de salida. Las líneas de transmisión y las guías de onda también se consideran cuadripolos. Hasta un tubo fluorescente convencional tiene cuatro terminales de conexión. En electrónica hay muchos cuadripolos, pero por no extenderme dejaremos aquí los ejemplos que algunos de ellos ya los verán más adelante en Fundamentos de Electrónica. A continuación vamos a ver cómo podemos expresar matemáticamente el comportamiento de los elementos ideales de circuitos, puesto que para, para analizar un problema necesitamos obtener unas ecuaciones que representen el funcionamiento de los elementos de los circuitos caracterizar un elemento de un circuito consiste en expresar una relación funcional entre la intensidad que circula a través de él y la caída de tensión entre sus terminales es decir que podemos expresar la tensión en función de la intensidad o la intensidad en función de la tensión y además va a haber aquí un signo que puede ser positivo o negativo y que nos va a llevar un poco de calle en estas relaciones pues dependiendo de si de cómo hayamos puesto el, relativamente la referencia de tensión y la referencia de intensidad hay veces que tendremos que añadir un signo negativo y eso al principio nos, nos causará cierta dificultad y estas ecuaciones que modelan matemáticamente el comportamiento de dichos elementos se denominan ecuaciones de definición. Ustedes ya conocerán seguramente la ley de Ohm, que es la ecuación de definición de la resistencia, y habrán visto en física 2 el comportamiento de carga y descarga de un condensador y el de una bobina. Entonces, pues... Esas van a ser las ecuaciones de definición de los elementos más sencillos. Vamos ahora a ahondar sobre el signo que tiene que aparecer aquí en las relaciones funcionales, en las ecuaciones de definición. ¿eh? Sobre todo en qué situaciones tenemos que colocar, tenemos que añadir un signo negativo y que es fuente habitual de errores al resolver problemas en esta primera parte del curso de fundamentos de electrotecnia. El signo de las ecuaciones de definición depende del sentido relativo entre las referencias de tensión y de intensidad. En el primer caso, tanto la referencia de corriente como la de tensión parten del terminal superior y llegan ambas dos referencias de tensión y de corriente llegan al terminal inferior. Por lo tanto, en el signo que corresponde en las ecuaciones de definición es positivo. En el ejemplo de la derecha, también tenemos que tanto la referencia de tensión como la de intensidad, ambas dos parten del terminal inferior y llegan a, al terminal superior. Es decir, que la, el sentido relativo en los casos donde tenemos el signo positivo en las ecuaciones de definición es porque las referencias de tensión y de intensidad llevan el mismo sentido relativo en el caso de la izquierda ambas dos referencias bajan en el caso de la derecha ambas dos referencias tensión e intensidad suben ¿Cuándo hay que poner un signo negativo en las ecuaciones de definición pues cuando los sentidos de la referencia los sentidos de las referencias de tensión y de corriente llevan eh, sentidos contrarios. Es decir, que una referencia baja, la otra sube, van en sentido contrario. Eso requiere un signo contrario. Una baja, la otra sube, signo contrario en las ecuaciones de definición. Es decir... Que el signo que tenemos que colocar en las ecuaciones de definición es positivo cuando coincide el polo de partida de las referencias de tensión e intensidad. También lo podemos razonar diciendo que es positivo cuando coincide el polo de llegada de las referencias de tensión e intensidad. Es decir, que cuando hay coincidencia en las referencias de tensión e intensidad de puntos de partida y de llegada, el signo ese de coincidencia es el positivo. El signo de las ecuaciones de definición es negativo cuando el polo de partida de una referencia es el de llegada de la otra referencia. En este caso vemos que el signo de las ecuaciones de definición es negativo porque el polo de partida de la tensión es el de llegada de la corriente. En el ejemplo de la derecha también tenemos que poner el signo negativo porque el polo de partida de la corriente es el de la llegada de la tensión. Es decir, que el signo contrario en las ecuaciones de definición será cuando las referencias van en sentido contrario. O sea, que aquí tenemos que la referencia de tensión va en un sentido y la de la corriente va en el opuesto. La tensión baja la corriente sube. En el de la derecha la tensión sube, la corriente baja. Como hacen lo opuesto en las ecuaciones de definición le corresponde un signo opuesto. Vamos con el elemento más sencillo que es la resistencia que representamos con este símbolo. Al circular por la resistencia, una corriente eléctrica disipa energía en forma de calor y la caída de tensión en sus terminales es proporcional a la corriente que circula a través de ella. Y es lo que ustedes conocen como la ley de Ohm. La tensión es proporcional a la corriente que circula, la constante proporcional a ella es la resistencia y aquí tendremos que poner un signo positivo o negativo según cómo estén las referencias de, de Corriente de tensión que aquí en este dibujo no están dibujadas. Eh, la constante de proporcionalidad de resistencia tiene unidades de ohmios, cuya, eh, cuyo símbolo de la unidad es la letra omega mayúscula. Otra forma de definir el comportamiento de la resistencia es eh, la intensidad en función de la tensión. Cuando utilizamos esta expresión, la constante de proporcionalidad de la intensidad en función de la tensión es la conductancia y que se mide en Siemens, cuya abreviatura es S mayúscula y corresponde a, a, al inverso del ohmio. Y se cumple que la conductancia es la, el inverso de la resistencia. Vamos a ver unos ejemplos. Cuando tenemos una resistencia en donde... Tanto la intensidad como la tensión van en el mismo sentido, la ecuación, las ecuaciones de definición van con signo positivo. La tensión es igual a la intensidad multiplicada por la resistencia con un signo positivo porque coinciden los sentidos de tensión y de intensidad, coinciden los sentidos de las referencias de tensión e intensidad. Y lo mismo cuando expresamos la intensidad en función de la tensión a través de la coeficiente, eh, del coeficiente de proporcionalidad de la conductancia, va con signo positivo. Estos dos signos siempre van a ser iguales. Si tenemos que una referencia, de, una referencia va en un sentido y la otra en sentido opuesto, es decir, que la intensidad la hemos definido en un sentido opuesto al de la tensión, tenemos que añadir en la ecuación de definición, un signo negativo. Este signo negativo que tenemos que acordarnos de ello, sobre todo al principio, hasta que cojan eh, cierta costumbre de revisar los signos, este signo eh, les va a traer por la calle de la amargura. Bien, pues es, eh, al, al cambiar una referencia con respecto al caso de arriba, hay que también cambiar el signo en las ecuaciones de definición. Sentidos opuestos de referencias de tensión y corriente, signo opuesto en las ecuaciones de definición. Vamos ahora con los casos particulares de la resistencia. El primer caso es un elemento que no opone resistencia a la circulación de corriente a través de él. Esa nula resistencia equivale a a una conductancia infinita, a una muy buena conducción de las cargas eléctricas, es decir, que conduce muy bien la, la corriente eléctrica. Si la resistencia es cero, o lo que es lo mismo, la conductancia es infinita, se cumple que la caída de tensión entre sus terminales es, en todo instante, igual a cero. A ese elemento se le denomina cortocircuito. Es decir, que cuando tenemos dos terminales unidos por un elemento de resistencia nula o conductancia infinita, va a suceder siempre que la tensión va a ser cero, pero la corriente habitualmente va a ser distinta de cero, porque va a estar determinada por el resto de circuito conectado entre los terminales del cortocircuito además cuando unimos dos terminales con un elemento de resistencia nula diremos que estamos cortocircuitando esos dos terminales lo que hacemos es obligar a que la, el potencial de los dos puntos sea el mismo es decir que la diferencia de potencial es cero y la corriente será la que marque el resto del circuito para que se cumpla que la tensión entre esos dos terminales es cero, el mismo potencial de los puntos a los extremos del cortocircuito. Bueno, aquí habría que hablar que en lenguaje vulgar, cuando uno, cuando uno dice que hay un cortocircuito en una instalación eléctrica, pues es una unión no deseada de dos puntos que deberían estar separados en fundamentos de electrotecnia si decimos que, uh, que dos terminales o dos puntos del circuito están cortocircuitados estaremos refiriéndonos exclusivamente a que están unidos eléctricamente de forma que la tensión o el potencial de esos dos puntos es el mismo es decir que no hay caída de tensión no hay diferencia de potencial entre esos dos puntos y la corriente en la mayoría de los casos será distinta de cero y estará determinada por el resto del circuito, es decir que este elemento que es un dipolo porque tiene dos terminales accesibles no es, un, no es una rama del circuito porque para ser rama del circuito tiene, tenemos que poder establecer la relación entre la tensión y la intensidad en ese elemento y en un cortocircuito Sabemos que la tensión es cero, pero la corriente no podemos decir nada de ella porque depende del resto del circuito. La corriente la va a imponer el resto del circuito para que la tensión entre sus sistemas es cero. Nosotros representaremos el cortocircuito simplemente con un cable. ¿Mm? Todos los cables que vemos en fundamentos de electrotecnia tienen resistencia cero. Luego veremos en elementos reales que, bueno, eh, los cables hay veces... Sobre todo cuando hay que hilar fino, pues pueden tener resistencias apreciables, pero eso a nosotros no nos, no nos incumbe. Los que vayan a ingenieros a transmisiones, pues ya verán ese tipo de sutilezas. Bien, pues queda claro que un cortocircuito es la unión de dos puntos mediante un elemento en donde no cae tensión. Y por ese elemento va a circular una corriente que la va a determinar el resto del circuito. Un ejemplo clásico es cuando nosotros cerramos un interruptor, le damos a la tecla del interruptor o del conmutador y estamos uniendo dos puntos del circuito, los dos bornes o los dos terminales del interruptor los estamos uniendo eléctricamente y entonces la corriente que va a circular por ese interruptor vendrá determinada por el resto de la instalación eléctrica, por el, el, el eh, la luminaria que tenemos conectada o el aparato que tendrían que, que accionamos con el, con el interruptor, ¿vale? Entonces, que queda claro, cortocircuitamos dos puntos, es lo, unirlos de forma que la tensión eh, entre los extremos es cero, es decir, que están al mismo potencial los dos puntos del cortocircuito y la corriente pues, será la que, la que marque el resto del circuito en donde está conectado el cortocircuito. Vamos con el caso contrario. Si hemos dicho que un cortocircuito es a una unión con un elemento de resistencia que opone es, que una nula resistencia al paso de la corriente, el caso opuesto es cuando tenemos un elemento que opone una resistencia, no mantiene una resistencia infinita al paso de la corriente, es decir, que no conduce la intensidad no conduce la corriente, su conductancia es nula. Entonces, en esos casos se cumple que la corriente que circula por eh, esa resistencia tan extrema, tan especial, es, en todo instante, igual a cero. Como ese elemento opone una resistencia infinita a la, cir a la circulación de la corriente, al final la corriente que circula es cero, es nula, es cero pelotero. ¿Mm? Entonces, a estos elementos se les denomina circuitos abiertos, entonces el caso típico de nuestro día a día de circuito abierto es un interruptor, cuando damos a la tecla del interruptor para apagar la luz, lo que estamos haciendo es dos puntos que inicialmente estaban unidos por un cortocircuito, los convertimos en dos puntos aislados entre sí, mediante mmm, en el interruptor una separación normalmente de aire que tiene una resistencia infinita al, al paso de la corriente y lo que eso provoca es que la intensidad es cero y por tanto el aparato o la luminaria deja de funcionar y la tensión que tenemos en sus bornes, en los bornes del interruptor, será la que marque el resto del circuito donde está conectado el circuito abierto. Entonces, en un interruptor de una instalación convencional es 230 voltios de corriente alterna, pero imagínense ustedes, por ejemplo, otro caso, una pila que tenemos en el blister en un supermercado, que sus extremos no están conectados a ningún, eh, ningún punto y... En sus extremos, pues si es una pila cilíndrica, tendremos 1,5 voltios aproximadamente de tensión entre sus extremos, el extremo positivo y el negativo. Otro ejemplo de circuito abierto, pues cuando tenemos en una base múltiple de tomas de corriente, en una regleta de enchufes, tenemos la regleta sin conectar nada, pues ahí va a haber una... la intensidad va a ser cero. Y la tensión que tenemos en, en, en las bornas, en, los, en las tomas de corriente para conectar la clavija, dependerá de lo que haya al otro extremo. O sea, si la, la regleta la tenemos conectada a la instalación eléctrica o, o no. Entonces, si la tenemos conectada, aunque no tengamos nada... Eh, o sea el extremo y eh, si, si tenemos la regleta conectada y energizada aunque no tengamos ningún consumo puesto y la intensidad por esa toma de corriente sea cero si nosotros bueno voy a hacer una burrada <risa> si nosotros pudiéramos meter los dedos en, en, en los agujeros del enchufe notaríamos los efectos perniciosos desagradables incluso mortales de la presencia de tensión en esos extremos es decir que un circuito abierto nos indica que la corriente es cero porque no puede circular pero la tensión dependerá del resto del circuito en donde está ese circuito abierto o sea que que sea la intensidad cero no, no nos permite decir nada de la tensión la tensión Vendrá fijada por el resto del circuito. No hagan suposiciones que no, que no se pueden hacer. Además es que esto provoca accidentes que pueden ser graves. Y yo que les digo es que en esta asignatura hay que ser precisos y hay que fijarse en los detalles. El circuito abierto es un dipolo porque tiene dos extremos un interruptor convencional, pues tiene dos terminales en donde se atornillan los, los cables, eh, pero, pero no son ramas porque no podemos establecer una relación entre la intensidad y la tensión, porque la intensidad va a ser cero en un circuito abierto, pero la tensión será la que marca el resto del circuito. Como no podemos establecer una relación entre tensión e intensidad, pues el circuito abierto será un dipolo porque tiene dos terminales accesibles, pero derrama na, na, nada. Espero haber sido claro. ¿eh? Esto es una nomenclatura, una jerga que iremos utilizando en la asignatura de fundamentos de electrotecnia y se tienen que acostumbrar. ¿eh? Cuando digamos que eh, cortocircuitamos dos elementos, es que los ponemos al mismo potencial, por tanto su caída de tensión o la tensión entre esos dos puntos es cero y cuando decimos que la dejamos un abrimos un circuito desconectamos dos puntos y lo único que podemos decir que la intensidad entre esos dos puntos por ese camino del circuito abierto es nula pero la tensión que vamos a tener entre esos dos puntos vendrá definida por otro otras condiciones ahora comenzaré con la asociación de resistencias la primera que vamos a ver es la asociación de resistencias en serie y dos o más resistencias están conectadas en serie si por todas ellas circula la misma intensidad tienen aquí el diagrama donde tenemos la resistencia 1, la 2, la K, la última resistencia en donde la, la corriente es común por todas ellas, circula por ellas la misma corriente, porque cuando sale de una no tiene otro camino para volver, sino que tiene que pasar de la resistencia 1 obligatoriamente a la 2, a la 3, hasta llegar a la última. La tensión en la resistencia 1 es el producto de la, del valor de la resistencia 1 por la intensidad que circula. La tensión en la resistencia 2 es el valor de la resistencia 2 multiplicada por la corriente que circula, que es la misma que antes. El valor, de la resistencia, el valor de la tensión en la resistencia K es la resistencia K multiplicada por la corriente, que es común a toda la rama. Y en la última resistencia, en la resistencia N, la tensión en el elemento N es el valor de la resistencia N por la intensidad de la rama. Fíjense que aquí tenemos común a todas estas expresiones, a todas estas tensiones, la intensidad. Por tanto, para conocer la tensión total entre los extremos de esa asociación de resistencias en serie, aplicando la ley de Kirchhoff de las tensiones, la tensión total sería U1 más U2 más UK, más hasta llegar a hasta la tensión del último elemento N. Y si sumamos todos estos elementos... Al final nos queda que eh, la intensidad es común a todas ellas y puede salir fuera del sumatorio. Nos queda que la tensión entre extremos de la asociación de resistencias en serie es la suma de resistencias que es multiplicada por la intensidad. Esta suma de resistencias tiene también las mismas unidades que la resistencia, por supuesto, y se puede hacer una analogía a una resistencia equivalente que en este caso te, tendría un valor que es la suma de la resistencia 1 más la 2 más la 3 más la hasta llegar hasta la última resistencia. ¿Mm? Esa resistencia equivalente es la suma de resistencias que tenemos en serie. Y decimos que es una resistencia equivalente porque obedece a la ecuación de definición de una resistencia con el valor de la suma de resistencias que están en serie. Cuando tenemos varias resistencias conectadas en serie y necesitamos conocer la tensión en una de ellas y disponemos del dato de la tensión entre los extremos de la agrupación de resistencias en serie, podemos aplicar las ecuaciones en donde U sub k sería la tensión que yo quiero conocer y la U sin subíndices sería la tensión total entre los extremos y obtenemos que la tensión en ese elemento K es proporcional a la tensión total entre los extremos de la agrupación de resistencias en serie multiplicado por el valor de la resistencia en el elemento que yo quiero conocer el valor de la tensión y dividido por el sumatorio de resistencias que es la resistencia equivalente. Bueno, pues esta, esta fórmula puede venir bien para acelerar la resolución de algunos ejercicios, si se acuerdan. A continuación vamos a ver un ejemplo de la aplicación de la fórmula del divisor de tensión el problema me pide calcular la tensión u3 aplicando el divisor de tensión me dan un circuito lo primero sería ver si tiene todas las referencias o falta alguna referencia necesaria para resolver el problema con las referencias que vienen enunciados yo me basto para aplicar la divisor de tensión y lo siguiente sería expresar la tensión en el elemento donde queremos conocer su valor es proporcional a la tensión en el, entre los extremos de la agrupación o asociación de resistencias en serie, que sería esta de aquí, la, la asociación de la resistencia de 1, 2, 3, 4, porque la intensidad que circula por esas cuatro resistencias es la misma. La corriente entra por la resistencia de 1 ohmio y sale por la de 4 ohmios y no tiene un camino de, otro camino de escapatoria más que seguir por cada una de las resistencias. Por lo tanto, se cumplen las condiciones para aplicar el divisor de tensión, que nos dice que la tensión en la resistencia 3 es proporcional a la tensión en los extremos. La tensión en los extremos la conocemos porque esto que aparece aquí, ese símbolo de ahí, es una fuente de tensión independiente que veremos un poquito más adelante pero que eh, pueden pensar en una en una pila de 1,5 voltios eh, con un terminal positivo y el otro terminal negativo y por tanto la tensión que tenemos en los extremos de la agrupación de, de resistencias es conocida es los 1,5 voltios de la pila y ponemos aquí y a continuación Suponemos que también la tensión 3 es proporcional al valor de la resistencia en donde queremos conocer la tensión. El valor de la resistencia es 3 ohmios y la tensión es inversamente proporcional a la resistencia equivalente del conjunto de, de resistencias agrupadas en serie. La resistencia equivalente es 1 más 2 más 3 y más 4 ohmios. 1 más 2 más 3 más 4. Eh, esos son 10 ohmios. 1,5 por 3, 4,5 dividido para 10, 0,45 voltios. La tensión en la resistencia de 3 ohmios es 0,45 voltios. También podríamos haber resuelto el problema sustituyendo estas resistencias por una resistencia equivalente de valor, la suma de las resistencias de 1 más 2 más 3 más 4 ohmios igual a 10 ohmios. Lo único que el enunciado me pide aplicar el divisor de tensión. Bueno, vamos a hacerlo, eh, vamos a resolverlo por agrupación de resistencias como una comprobación para que vean que sale el mismo resultado. Eh, la resistencia equivalente a estas cuatro resistencias tiene un valor de 1 más 2 más 3 más 4, 10 ohmios. Por tanto, la intensidad que circula por esa resistencia es... El valor de la tensión en sus bornes partido por la resistencia equivalente, que son 10 ohmios. 1,5 entre 10 nos sale una tensión de, hay una corriente de 0,15 amperios. Y por tanto la tensión en la resistencia 3, aplicando la ley de ohm, es 3 ohmios que tiene la resistencia por la corriente que hemos hallado antes, que es 0,15 ohmios. Amperios, 3 por 0,15, nos sale, 0,45 voltios, lo mismo que antes. Ya ven que el resultado, como no podría ser de otra manera, es el mismo independientemente de la técnica que utilicemos para obtener el resultado, para resolver el problema. Ahora estudiaremos la asociación de resistencias en paralelo. Se dice que dos o más resistencias están conectadas en paralelo, si en bornes de todas ellas existe la misma tensión. Si nos fijamos en esta agrupación de resistencias, todas ellas están sometidas en sus extremos a la misma tensión, que es la tensión que tenemos en los extremos de este dipolo, compuesto por la agrupación de resistencias. Si los valores de las resistencias o de las conductancias, que ya saben que se denominan con la letra G, G mayúscula, son distintos, las intensidades que van a ir por cada una de las resistencias serán diferentes. Por la conductancia 1 irá una intensidad que es el valor de la conductancia, de esa conductancia por la tensión que tenemos en sus bornes. Por la, por la conductancia 2 tenemos una corriente que es el producto de la tensión que es común a todas las resistencias de, la, eh, de la agrupación por el valor de la conductancia 2. Por, en la conductancia K, la intensidad que circula es el valor de la tensión por la conductancia K. Y en la última conductancia, que es el inverso de la resistencia, tenemos que la intensidad que circula es, es proporcional a la tensión en los extremos, con una constante de proporcionalidad, que es la conductancia del último elemento. Vemos que en estas ecuaciones tenemos factor común de la tensión y al aplicar la ley de Kirchhoff de las intensidades, obtenemos que la intensidad es igual a la suma de las conductancias que multiplica a la tensión que sale en factor común. Es decir, que podemos, podemos obtener una conductancia equivalente que multiplicado por la tensión nos da la intensidad del, del conjunto de resistencias en paralelo, de la agrupación de las resistencias en eh, paralelo. Es decir, que este dipolo lo podemos sustituir por un equivalente compuesto por una resistencia de valor o de conductancia equivalente igual a la suma de las resistencias, a la suma de las conductancias. Y si trabajamos con resistencias, la ley que utilizamos o la fórmula que utilizamos cuando tenemos resistencias en paralelo es que la, el inverso de la resistencia en paralelo equivalente es la suma de los inversos de las resistencias. A continuación vamos a obtener la fórmula del divisor de intensidad que nos relaciona la corriente que existe por una de las resistencias que están en paralelo con la corriente total de la agrupación de resistencias en paralelo. Si nosotros deseamos hallar la intensidad que tenemos por una de las ramas que están en paralelo y conocemos la intensidad total que circula por el conjunto de, de resistencias en paralelo y que es la corriente que se absorbe, por este dipolo uh, del, circuito, del resto del circuito, lo que nos podemos eh, fijar es que esa intensidad total es la conductancia equivalente multiplicada por la tensión que tenemos en bornes. Y esa tensión en bornes es la misma que tenemos en la conductancia K. Y la intensidad que queremos conocer es el producto de la conductancia de la rama por la tensión. De aquí obtenemos que la intensidad por esa rama que queremos conocer es directamente proporcional a la intensidad total que se absorbe del circuito por la agrupación de resistencias en paralelo multiplicada por la conductancia de la rama en donde queremos conocer la corriente e inversamente proporcional a la conductancia equivalente que es la suma de las conductancias que tenemos en paralelo. Esta fórmula es análoga o equivalente a la, de la, a la del divisor de tensión. Lo único que hemos cambiado los papeles de la tensión por la intensidad y, los y la resistencia por conductancia. Veamos un ejemplo para que quede más claro. En este ejemplo me piden... Calcular la intensidad que va por la resistencia central aplicando el divisor de corriente. Lo primero que me tengo que dar cuenta es que estas resistencias están en paralelo porque ambas, o porque las tres, tienen la misma tensión en sus bornes. Además, a la izquierda tengo una fuente de corriente. Esto que hay dibujado es una fuente que obliga a que la corriente que la atraviesa sea el valor que pone a su lado 11,25 amperios, es decir, que por aquí suben 11,25 amperios y al llegar aquí a las resistencias en paralelo, pues se repartirán proporcionalmente a la conductancia de cada una de las ramas la primera rama, la de la izquierda tiene una resistencia de 0,2 ohmios y su inverso es la conductancia 5 siemens. El inverso de 0,2 es 5. O sea que la conductancia 1 es 5 siemens. La segunda resistencia tiene un valor de 0,5 ohmios y su conductancia es 2 siemens. El inverso de 0,5 es 2. Y la tercera rama... Tiene, o la tercera resistencia tiene un valor de 2 ohmios y su conductancia es el inverso de 2 ohmios es 0,5 siemens. Bien, en este problema tenemos ya todas las referencias de tensión y corrientes necesarias para eh, resolver el problema, y entonces ya directamente puedo aplicar la fórmula del divisor de corriente, que me dice que la corriente por una rama es proporcional a la intensidad total que se va derivando en las resistencias en paralelo, esa intensidad total que se va repartiendo es 11,25 amperios, esa intensidad 2 también es proporcional al valor de la conductancia en la rama en donde quiero conocer la, la corriente, es decir, es proporcional a dos siemens e inversamente proporcional a la conductancia equivalente que es la suma de todas las conductancias que tenemos en paralelo 5 más 2 más 0,5 la, la conductancia equivalente es de 7,5 siemens y al hacer las cuentas nos sale que la corriente que circula por aquí por esta rama 2 es de 3 amperios de esos 11,25 amperios por la rama central por la resistencia central Circulan 3 amperios. Aquí ya terminaríamos el, el problema. Si queremos, podemos resolver este ejemplo aplicando el concepto de conductancia equivalente y comprobar si también, a ver si también nos sale en la misma corriente por la rama central, por la rama 2. Sustituimos el conjunto de las tres resistencias que están en paralelo. Por una conductancia equivalente, cuyo valor es la suma de 5 más 2 más 0,5 Siemens de 7,5 Siemens. La fuente de corriente de 11,25 amperios la seguimos dejando. Y la intensidad, bueno, la referencia aquí ha cambiado abajo, pero es la misma referencia, es equivalente. Entonces, eh, conductancia equivalente 7,5 Siemens, la tensión... En esa conductancia es el valor de la intensidad por la resistencia, que es el inverso de la conductancia, y esto nos da una tensión de 1,5 voltios, lo que tenemos en extremos de la, de la resistencia. Y ya vamos al circuito original, sabemos que la tensión en bornes de esa conductancia de dos siemens es de 1,5 voltios. Y simplemente la tenemos que multiplicar por 2, 1,5 voltios, la multiplicamos por la conductancia que son 2 siemens y nos sale 3 amperios. ¿Mm? Independientemente del método que utilicemos para calcular esa magnitud, el resultado es el mismo, como no podría ser de otra manera, si no nos hemos equivocado al resolver el problema. Ahora vamos a ver el condensador que seguramente les sonará de física 2. El condensador es un elemento constituido por dos conductores enfrentados y separados por un medio aislante llamado dieléctrico. Al aplicar una tensión entre estos dos conductores, se depositan cargas eléctricas de signos contrarios en cada uno de ellos, apareciendo un campo eléctrico en el medio aislante. La cantidad de carga que se deposita en cada uno de los electrodos o conductores es la misma salvo que está cambiada de signo. La cantidad de carga depositada es proporcional a la diferencia de potencial entre las placas. Es decir, que la cantidad de carga depositada es proporcional a la tensión con una constante de proporcionalidad que es la capacidad y que se mide en faradios. Y la abreviatura de la unidad faradio es F mayúscula. La representación en los esquemas eléctricos del condensador son dos plaquitas enfrentadas y separadas entre sí. La ecuación de definición del condensador es que la carga es proporcional a la tensión con una constante de proporcionalidad que es la capacidad y si nosotros derivamos la carga con respecto al tiempo, obtendríamos que la intensidad, que es la tasa de intercambio o transferencia de carga en una parte del circuito, es proporcional a la variación de la tensión con respecto al tiempo, con la misma constante de capacidad. Si integramos esta ecuación diferencial obtenemos que la tensión es la integral de la intensidad con respecto al tiempo multiplicado por el inverso de la capacidad y un signo que pondremos positivo o negativo en función de cómo hayamos definido las referencias de la intensidad con respecto no, de forma relativa a la tensión. Bueno, la variable de integración que utilizamos es distinta que el extremo superior de integración. Los matemáticos eh, no ven con muy buenos ojos utilizar la misma variable de integración que el, alguno de los límites de integración. Y por eso aquí en vez de utilizar la T latina hemos utilizado la letra tau que es la T griega. Para solventar el tema este de la nomenclatura, pero bueno, para los ejemplos sencillos tampoco hay mucho, no hay posible confusión entre la variable de integración y el límite superior de integración. Esta integral se puede dividir entre la integral de la corriente desde que fue fabricado el, el condensador hasta un tiempo inicial y luego desde ese tiempo inicial hasta el tiempo actual. Es decir, que la tensión en el condensador es la tensión que tenemos al inicio de un, en un instante inicial más o menos el cambio de la tensión entre el intervalo inicial y el intervalo actual o considerado, el valor t, multiplicado por la, por la constante 1 partido por c, y con un signo positivo cuando las referencias de tensión y de intensidad vayan en el mismo sentido y un signo menos cuando sean opuestas. A partir de la ecuación de definición de la intensidad es la variación de la tensión multiplicada por la capacidad, se deduce que la tensión en bornes del condensador ha de ser una función continua en el tiempo, ya que la existencia de puntos de discontinuidad supondría la existencia de instantes en los que la intensidad fuera infinita, algo que físicamente es imposible. Si la tensión en bornes de un condensador tiene un valor constante en el tiempo, caso de corriente continua, su derivada respecto del tiempo es cero y por tanto la intensidad es nula, en todo el tiempo, es decir, que no circulará intensidad por el condensador. En esas condiciones, el condensador se comporta como un circuito abierto. Es decir, que cuando la derivada de la tensión con respecto al tiempo es cero, también lo es la corriente de carga y descarga del condensador. Y la tensión, tiene que ser, la tensión en bornes de un condensador no puede cambiar abruptamente, tiene que ser una función continua, porque si no, eso generaría una corriente infinita de carga y descarga. A frecuencias altas, un condensador se comporta como un cortocircuito, un elemento que en todo instante presenta una tensión cero entre sus terminales. Si la tensión varía muy rápidamente, al condensador no le da tiempo a cargarse o descargarse. Por tanto, su tensión es prácticamente nula. Y el condensador puede sustituirse por un cortocircuito. En el tema 6 se justificará, se justificará con más rigor cuando puede utilizarse esta aproximación. ¿Mm? Recuerden que si aquí eh, el, en un circuito de corriente alterna donde está variando muy rápidamente, la polaridad de la, de la tensión pues eh, con muy pequeña tensión aunque la capacidad no sea muy grande va a haber mucha corriente y por tanto el condensador se va a poner muy poco al paso de corriente alterna sin embargo el condensador sí que se opone frontalmente y bloquea la corriente continua porque en corriente continua la tensión es constante con respecto al tiempo, la derivada de la tensión es cero y por lo tanto la intensidad es cero. El condensador estará a una tensión cargado, pero no se cargará ni descargará, no habrá una corriente de carga o descarga. Permanecerá constante a su, al valor de su tensión. Vemos aquí algunas aplicaciones de los condensadores que se pueden utilizar para almacenar energía. En los tramos en catenaria del tranvía eh, hay unos condensadores que almacenan energía en, función, en, en forma de campo eléctrico y permiten recorrer distintas estaciones con la energía almacenada en los condensadores. Este tipo de condensadores son especiales de mucha capacidad que se denominan supercondensadores. Y probablemente se han instalado condensadores y no baterías, en el tranvía porque las baterías tienen un ciclo de vida mucho más corto, tienen un número de descargas que, pues bueno, habitualmente no supera mucho más de mil cargas y descargas, en algún caso un poquito más, pero sin embargo un condensador puede tiene una esperanza de vida mucho mayor de mil cargas y descargas. Ahora vamos a ver la bobina, que es un elemento constituido por un conductor arrollado alrededor de un núcleo. Cada una de las vueltas del arrollamiento se le llama espira de la bobina. Y el núcleo suele ser de un material de muy buenas eh, propiedades magnéticas para crear un campo magnético elevado con una fuerza magnetomotriz pequeña, con una pequeña corriente crear bastante campo magnético para que el efecto de la inducción sea elevado. Bien, en este caso aplicaríamos la regla de la mano derecha y veríamos que la corriente circulando en este sentido nos crea un campo magnético hacia la derecha. Al circular una intensidad por el conductor Arrollado, se crea un campo magnético en el interior del núcleo de la bobina proporcional a la intensidad y en la dirección del eje de la bobina. El sentido de este campo es, del, es el del avance de un sagacorchos que gira con la corriente. Es la regla de sagacorchos. Y el flujo que tenemos en, en el núcleo es proporcional a la corriente. El flujo total en el arrollamiento es n veces el que tenemos en el núcleo porque la espira, o bueno, el, la bobina abraza n veces el flujo del núcleo. Y ese flujo total en la bobina es proporcional a la corriente con una constante de proporcionalidad que llamamos coeficiente de autoinducción y que se mide en Enrios, cuya abreviatura de esta unidad es la H mayúscula. Y aquí tendremos que poner en la ecuación de definición un signo en función de la referencia que ya hemos utilizado para el flujo en función de la corriente. La representación de la bobina en los diagramas eléctricos es como una especie de muelle o bueno, este dibujito que tienen aquí. De las ecuaciones de definición, el flujo total es proporcional a la intensidad con una constante que llamamos coeficiente de autoinducción. De aquí obtenemos, al derivar eh, ambos partes de la, de la ecuación, que esto que tenemos aquí, que es... El valor eficaz, bueno, sí, el módulo de la, de la tensión es el n veces, la variación del flujo con respecto al tiempo. De aquí obtenemos que la tensión en una bobina es proporcional a la derivada de la intensidad con un coeficiente de proporcionalidad que es justamente la, el coeficiente de autoinducción y un signo que será positivo cuando las referencias de tensión e intensidad tengan el mismo sentido relativo y un signo negativo cuando las referencias de tensión y corriente sean opuestas. Si integramos esta ecuación diferencial obtenemos que la intensidad es la integral de la tensión con respecto al tiempo, desde el instante de fabricación hasta el instante actual multiplicado por el inverso de la, del coeficiente de autoinducción y el signo correspondiente al, eh, a la relación entre las referencias de tensión e intensidad. Esta integral desde el momento de fabricación hasta el instante actual la podemos separar entre la tensión que tenemos, bueno, la corriente que tenemos en el instante inicial más lo que ha variado desde ese instante inicial hasta el instante final. Aquí vean que la variable de integración también hemos utilizado una variable distinta que el límite superior de integración y hemos utilizado la t griega, que se llama tau. Y por tanto obtenemos esta ecuación que nos relaciona la intensidad en la bobina en función de la tensión. Estas son las dos ecuaciones de definición de la bobina. A partir de la ecuación de definición de la bobina, se deduce que la intensidad que circula por una bobina ha de ser una función continua en el tiempo, ya que la existencia de puntos de discontinuidad implicaría la existencia de instantes en los que la tensión entre sus bornes fuera infinita, algo físicamente imposible. Si la intensidad que circula por una bobina es constante en el tiempo, caso de circuitos de corriente continua. Su derivada con respecto al tiempo es cero y por lo tanto la tensión en bornes de la bobina es en todo instante cero. En estas condiciones la bobina se comporta como un cortocircuito. A frecuencias altas una bobina se comporta como un circuito abierto, elemento por el que en todo instante circula una intensidad cero. La bobina se opone a cambios de corriente proporcionalmente a su rapidez por la ley de Faraday-Lenz. Si estos cambios son muy rápidos, la bobina se opondría generando grandes tensiones en sus bornes. Si un circuito de alta frecuencia no presenta tensiones muy altas, la corriente por las bobinas debe tener un valor constante habitualmente pues, nulo. En tal caso, la bobina puede sustituirse por un circuito abierto. En el tema 6 se justificará con más rigor cuando se puede aplicarse esta aproximación de que hemos visto Una aplicación de la bobina se da en automoción en los motores de combustión interna que utilizan gasolina, en donde la mezcla de gasolina con, con aire explota cuando en los electrodos de una bujía salta una chispa. Y para que salte esa chispa se necesita una tensión muy elevada que se obtiene en la bobina al hacer que la corriente que circula por, por la bobina cambie de repente de valor. A continuación les propongo que hagan el problema 2.14 del libro de problemas segunda edición. Si utilizan la primera edición del libro es, corresponde al problema 2.11. En el problema les dan la gráfica que corresponde a la forma de onda de la tensión aplicada en bornes de una bobina de dos enros de coeficiente de autoinducción que la he dibujado aquí con las referencias de tensión y intensidad en el mismo sentido. Por tanto, las ecuaciones de definición van con signo positivo. Y eh, pide el problema obtener la expresión de la intensidad que circula por ella y representarla. Y tienen que suponer que inicialmente no circula intensidad por la bobina. El resultado lo tienen en el libro. Gracias por su atención. Ahora voy a hablar de las fuentes eléctricas. Las fuentes son elementos de los circuitos que fijan entre sus bornes una tensión o una corriente. ¿Y cómo sabemos si lo que, si lo que hay escrito al lado de la fuente es una tensión o una corriente? Bueno, si me dan unidades o si me lo expresan con forma de E, de fuerza electromotriz, o I e de intensidad, pues ya tengo unas pistas. Pero lo que nunca falla es que si hay un signo positivo o positivo y negativo, lo que tenemos es una fuente de tensión. La, la forma puede ser redonda o de rombo, y ya veremos lo que significa, y la que se escapa un poco de, de esta normativa es la batería. La batería... Se suele expresar por, por razones históricas con una placa grande. La placa más larga o la línea más larga es el positivo de la batería y la, la raya menos pequeña es el menos de la, de la batería. Cuando tenemos dentro del símbolo una flecha, esto nos está indicando que es una fuente de corriente. Entonces el valor que viene anotado al lado de la fuente es la corriente que está circulando en el sentido o con la referencia que indica la flecha. ¿Y de qué depende o qué significa que la forma de la fuente sea redonda o sea en forma de rombo? Pues si es redonda es una fuente independiente del resto de corrientes y tensiones del circuito. Es decir, que fijan. Un valor constante o una expresión que solo depende del tiempo, como estas de aquí. Estas dos fuentes, una fija la tensión en los bornes de la fuente y la otra fija la corriente que atraviesa esa fuente. Pero esos valores son independientes de lo que hayamos conectado en los bornes de la fuente. Son en las fuentes independientes, que son las redondas o circulares el valor que fijan no dependen del resto del circuito y las fuentes con forma de, de rombo son fuentes dependientes y dependen de otra tensión o corriente en el circuito de algún otro parámetro que puede variar en el circuito entonces Aquí al lado de esta fuente dependiente de tensión o esta fuente dependiente de corriente, habría una expresión matemática que aquí no he puesto para no hacer un spoiler, en donde nos estaría indicando que la tensión o la corriente en esas fuentes dependientes es proporcional a algún parámetro del resto del circuito. Y de las que en las fuentes dependientes que nosotros que nosotros vamos a ver, son proporcionales o lineales, es decir, una constante que multiplica a una tensión a una o a una corriente de otra parte del circuito. Estas fuentes dependientes son mucho más comunes de lo que ustedes creen, porque, por ejemplo, pues, un circuito amplificador o un filtro eh, eh, nos proporciona un valor que es proporcional o tiene una expresión eh, que depende de lo que pasa en otra parte del circuito si estamos hablando de un amplificador de audio pues la tensión que va al, al altavoz es proporcional a la tensión a la corriente del, del micrófono y dependiendo de la tecnología del micrófono unos micrófonos dan la señal en tensión que son los más, los más habituales, y otros proporcionan una salida en corriente, que son ya los que se utilizan en, pues bueno, en, en estudios de gradación y ya con bastante calidad. ¿Vale? Entonces, que se queden con que las fuentes dependientes, en vez de tener una expresión que solo puede depender del tiempo, en las, en las fuentes dependientes dependen de lo que pasa en otra parte del circuito. La fuente ideal independiente de tensión es un elemento del circuito que establece entre sus terminales una tensión bien definida a lo largo del tiempo y dicha tensión es además independiente del resto del circuito al cual está conectada la fuente. Como es una fuente independiente tiene la forma circular y como es de tensión va a tener en uno de sus extremos por lo menos el signo positivo según el libro que consideren o que la bibliografía que consulten pues tendrá un positivo en un lado un negativo en el otro solo positivo bueno pero al final como mínimo un signo positivo y lo que nos está diciendo esta fuente es que tomando una referencia de tensión con el positivo en donde está el más de la fuente y el negativo de la referencia de tensión en donde no está el terminal positivo de la fuente pues que esa tensión esta fuente hace que sea el valor que tenemos anotado a su lado y para ello tendrá que circular una corriente que dependerá del resto del circuito que tengamos conectado en sus extremos O sea, que faltaría aquí saber el circuito al que está conectado para poder obtener el valor de esa corriente Vamos a ver un pequeño ejemplo, una fuente ideal independiente de tensión continua. El valor de la tensión en bornes de la fuente es 4 voltios y esos 4 voltios van a estar aquí, tengamos una o hayamos conectado una resistencia de 2 ohmios o de 4 ohmios. Si la resistencia es de 2 ohmios, como entre el terminal positivo y el negativo de la fuente hay 4 voltios, también esos 4 voltios los tenemos en los extremos de la resistencia. Si aplicamos la ley de ohm, la intensidad que circula por la resistencia es la tensión partido por la resistencia, que son 2 ohmios, y por este, circula, pues, por este circuito circulan 2 amperios. Si la resistencia que conectamos es de 4 ohmios, la tensión que vamos a tener en bornes de esa resistencia no va a cambiar con respecto al caso anterior porque la fuente sigue siendo de 4 voltios, por lo tanto la tensión U2 será 4 voltios y la corriente que circulará en el caso de la derecha serán los 4 voltios que hay en la fuente, va a ser la misma tensión que la que tenemos en la resistencia y aplicando la ley de Ohm esos 4 voltios los dividimos por los 4 ohmios de la resistencia y nos da una intensidad que circula en el caso de la derecha, en el caso 2, de 1 ohmio. Es decir, que la fuente de tensión se busca la vida para, independientemente de lo que conectemos en sus bornes, la tensión siga siendo la que tiene apuntada a su lado. En un caso, la intensidad ha tenido que ser 2 amperios, en el caso de la derecha, la intensidad, para que se siga cumpliendo el, la ley de la ecuación de definición de la fuente, pues ha tenido que ser un amperio. La fuente ideal, independiente de intensidad, se trata de un elemento del circuito que suministra una intensidad bien definida a lo largo del tiempo y que no depende de otras partes del circuito. Dicha intensidad es además independiente del resto del circuito al cual está conectada la fuente. Esta fuente, como es independiente de forma circular, lo que está forzando es que por ella misma tiene que circular una corriente igual a la expresión anotada a su lado. Y para ello, para ello lo que hará es modificar esta tensión para que al final por ella circule esa intensidad. Tengan en cuenta que ni la tensión ni la intensidad salen de generación espontánea. Al final en un circuito eh, están relacionadas tensión e intensidad y para que por aquí circule una intensidad tendrá que haber, que haber una tensión que va a ser pues habitualmente distinta de cero. Vamos a ver un ejemplo de fuente ideal independiente de intensidad continua. En el ejemplo de la izquierda y la derecha, la fuente es la misma, es una fuente de 2 amperios. Y lo que hacemos es, en el caso de la izquierda, poner una resistencia de 2 ohmios y en el de la derecha una resistencia de 4 ohmios. En ambos casos, la intensidad va a estar fijada por lo que está anotado al lado de la fuente, que son 2 amperios. Y como hemos conectado distintos elementos, pues entonces para que los, la corriente siga siendo 2 amperios, pues la tensión va a tener que variar. ¿Mm? En el caso de la izquierda, el caso 1, la intensidad es de 2 amperios. Esa intensidad circula por la resistencia y aplicando la ley de Ohm, la tensión en la resistencia, que es también la tensión en la, en la fuente, va a ser igual al valor de la resistencia que son 2 ohmios por la intensidad que es 2 amperios 2 ohmios por 2 amperios son 4 voltios en, extre en los extremos de la fuente de la izquierda vamos a tener 4 voltios en el ejemplo 2 la resistencia es de 4 ohmios y siguen circulando 2 amperios por tanto la tensión en el caso 2, va a ser los 4 ohmios por los 2 amperios, son los 8 voltios que tenemos en su extremo. Entonces, lo que vemos es que eh, para conseguir la misma intensidad en el caso de la izquierda y de la derecha, la tensión ha tenido que variar y en ninguno de los dos casos la tensión es nula. ¿Mm? O sea que normalmente para que haya una corriente, salvo con todas las excepciones, tiene que haber una tensión y bueno, en la tensión también hay veces eh, que para que haya una tensión tiene que haber una corriente. No siempre, pero bueno, ya saben, las excepciones <ríe> confirman la regla. Vamos a ver el problema 2.16 del libro de problemas. Si tienen la primera edición es el 2.13. El circuito de la figura se encuentra en estado estacionario y piden calcular el valor de la tensión en el condensador bien este circuito nos dicen que está en estado estacionario es decir que estas fuentes las hemos encendido y hemos dejado unos milisegundos hasta que se ha estabilizado el circuito eso significa en estado estacionario y nos fijamos que al lado de las fuentes hay valores constantes que no varían en el tiempo es decir, que eh, estas fuentes son lo que denominamos de corriente continua y como ya se ha pasado el transitorio de la conexión, lo, las tensiones y por tanto las corrientes van a ser constantes en el tiempo. Serán las que tengan que ser, pero no variarán con respecto al tiempo porque está en estado estacionario. Y si se acuerdan, dijimos que cuando un circuito, tiene sus tensiones y sus, y sus intensidades constantes en el tiempo, no hay variaciones de tensión en, en las bobinas y por tanto no hay fuerza electromotriz en las bobinas y esas bobinas eh, se comportan a, para, la, para el análisis del circuito como cortocircuitos y el condensador pues habrá cargado a una tensión después de encender el circuito, pero ya eh, una vez que ha llegado al estado estacionario, habrá alcanzado su valor, el que tenga que ser, y permanecerá constante en el tiempo. Como la tensión en el condensador es constante en el tiempo, su derivada es cero, y por tanto no hay corriente de carga o descarga del condensador. Por tanto, la tensión U de T realmente es una tensión constante en el tiempo. Bueno, pues entonces... Podemos sustituir el condensador por un circuito abierto. Aquí la regla mnemotécnica para los equivalentes de, los de bobinas y condensadores en corriente continua es imaginar que estamos estirando de cada uno de los elementos. Si estiramos de la, la bobina que tiene esa forma de muelle o de rizo, al final estiraríamos de ella y se nos quedaría un trazo continuo, un conductor recto, si estiramos del condensador, cada vez los electrodos estarían más separados y al final tendríamos un circuito abierto. Pues eso es lo que vamos a hacer. Va a ser transformar el circuito con los equivalentes de corriente continua. Bobinas en cortocircuitos y el condensador en circuito abierto. Bueno, ya aquí hemos hecho lo más difícil del problema. Aquí ven que tenemos dos resistencias en serie, 2 más 2, 4 ohmios. Esto sería como una resistencia de 4 ohmios en paralelo con una de 0 ohmios. Es decir, 0 ohmios en paralelo con 4 ohmios, eso es como si tuviéramos aquí una resistencia equivalente nula. Toda la corriente que venga por aquí va a ir por el cortocircuito, por, este otro, eh, por esta otra rama no circulará corriente porque la corriente pues eh, al final se reparte para que la tensión eh, por ambos caminos sea la misma. Aquí la tensión entre un extremo y otro es cero porque es un cortocircuito, pues aquí entre un extremo y otro de la resistencia equivalente a 4 ohmios es cero, por tanto por aquí no va a haber corriente, toda la corriente que venga por aquí que va a ser 10 voltios entre 2 ohmios, los 5, eh, 5 amperios vendrán por aquí y 0 amperios por acá y en este otro lado nos pasa una cosa parecida, tenemos un cortocircuito en paralelo con una, dos resistencias en serie que equivalen a una de 4 ohmios, la corriente viene por aquí en el cortocircuito entre un extremo y otro la tensión es cero por tanto, entre un extremo y otro de las resistencias también va a ser cero. Y para que sea cero la tensión en una resistencia, la intensidad tiene que ser cero. Porque si 4 por una intensidad es cero, la única opción de que eso sea cero es que la intensidad también sea cero como la tensión. Entonces, los 5 entre 2, eh, 2,5 amperios vienen por esta otra por esta otro lado. Bien, entonces por aquí nos circula corriente, la que de tensión en esta resistencia es 0, más 0, más 0. La tensión en bornes del condensador es 0 voltios. Bueno, lo hemos podido resolver en este caso sin, sin plantear referencias, aunque bueno, estamos al principio del curso, casi sería mejor poner alguna que otra referencia. Los casos particulares de las fuentes independientes. Si una fuente de tensión es constantemente de valor cero, es decir, el valor que tiene apuntado a su lado es cero para todo tiempo, se trata de un cortocircuito. Es decir, que esa fuente de valor nulo, si una fuente de tensión de valor nulo tiene valor eh, entre sus extremos, tiene cero voltios, la tensión en sus extremos será cero y la intensidad que va por esa fuente será la que la que fuerza el resto del circuito para que la tensión en sus extremos sea nula si una fuente de intensidad es constantemente de valor cero es decir el valor que tenemos anotado al lado de la fuente de corriente es cero para todo tiempo se trata de un circuito abierto es una fuente que, que fuerza a que la intensidad por ella es nula y eso es equivalente a un circuito abierto. Entonces la fuente lo que hace es forzar a que no circule corriente por ella y la tensión que tendremos en sus extremos será la que dicte el resto del circuito para que por ahí no circule nada de corriente. De las fuentes dependientes podríamos decir que hay cuatro combinaciones. Son elementos tales que la tensión o la intensidad que suministran depende de la tensión o intensidad en otra parte del circuito. Es decir, que las fuentes pueden ser de tensión e intensidad y a su vez pueden depender de una tensión o de una intensidad en alguna parte del circuito. Por tanto, al final, 2x2 dos dos, hay cuatro opciones. Tenemos una fuente de tensión porque tiene el signo positivo y negativo que es proporcional, con, una con un coeficiente adimensional, a otra tensión en otra parte del circuito. Esa sería una fuente de tensión dependiente de tensión. O bien puede ser una fuente de tensión, porque tiene el, en, en, dentro del rectángulo el signo positivo y negativo, que dependa de una corriente en otra parte del circuito. En ese caso, para que se cumplan las, las dimensiones, la constante de proporcionalidad tiene que tener eh, unidades de ohmios. Bueno, Aquí a lo mejor se habla de transresistencia. Bueno, vamos a centrarnos. Entonces, esta fuente de tensión dependiente de intensidad, sabemos que es de intensidad porque la constante de, de proporcionalidad multiplica algo que en, en alguna parte del diagrama del circuito vemos que está puesto junto a una referencia de corriente, por tanto es una corriente. También eh, la fuente puede ser de intensidad, podemos ser, podemos tener el caso que esa corriente dependa de una tensión en otra parte del circuito y por tanto la constante de, de proporcionalidad que multiplica a la tensión en otra parte del circuito tiene que tener las unidades del Siemens, de ohmios a la menos 1. Es decir, que en esta parte la fuente está obligando a que la corriente que circula con esa referencia de corriente sea proporcional a la tensión en otra parte del circuito con esa constante. Y por último, la última combinación que nos queda es una fuente de corriente porque tiene dibujado una flecha dentro del rectángulo, ahí del rombo, en donde nos aparece un valor, bueno, nos aparece una expresión que es una intensidad cuya referencia de corriente está definida en otra parte del circuito multiplicado por una constante adimensional, es decir, que esto tiene unidades de corriente. Y en este caso tendríamos una fuente de intensidad dependiente de intensidad. Son los, las cuatro combinaciones de fuente de tensión o intensidad que a su vez pueden depender de tensión o intensidad. Dos por dos, cuatro opciones. Luego es mucho más fácil eh, de ver en un, ex, en, en un problema que estas fuentes dependientes son fáciles de tratar porque son fuentes proporcionales a una tensión o una intensidad y realmente Tampoco se diferencian mucho de una fuente independiente, por lo menos a nivel del análisis de circuitos. Tecnológicamente ya es otra cosa. Ahora les invito a que intenten hacer el problema 218 del libro de problemas. Tiene dos rombos que decir que es nivel eh, de dificultad no muy fácil, sino intermedio donde tres rombos pues sería el nivel de dificultad de un ejercicio estándar de, de examen. Este ejercicio 2.18 eh, aparece en el libro de la primera edición como el 2.15 y en el libro de la primera edición sal, salió la rata que el, la B esta no, no aparecía. Entonces, en este problema nos dice determinar o nos pide determinar la relación de la tensión U0 con respecto a la tensión de la fuente independiente, este ratio entre la tensión que habitualmente por la nomenclatura por el cero sería la tensión de salida del circuito en función de la tensión de entrada de la fuente. Donde tenemos una fuente que es de corriente porque tiene dibujado dentro de la, del símbolo una flecha y es dependiente porque tiene forma de rombo y además lo que pone al lado de la fuente no es una expresión que solo puede depender del tiempo. Aquí de hecho no, no aparece el tiempo, sino que la expresión que viene al lado es una constante que multiplica una referencia de corriente en otra parte del circuito, que es la corriente que sale de la resistencia de 500 ohmios. Bueno, pues ahí tienen ya entretenimiento.